La benevolencia del clima permitió a los canabicultores que se durmieron sembrar en los meses de verano y permitirles así un mínimo de autoabastecimiento de cannabis de calidad. Cuando se siembran con el fotoperiodo de floración, las plantas inician la floración de forma súbita cuando alcanzan el mes o mes y medio de edad. La siembra tardía provoca que los ejemplares no alcancen el mismo porte que si hubieran sido sembradas en su momento. Pero cuando hablamos de suelo, aún hay tiempo para que nos deleiten con una sorprendente producción de cogollos. Otros canavicultores, hastíos ya de tanto robo, han desarrollado verdaderas técnicas de mimetismo. Para camuflar las plantas, las siembran al pie de árboles frutales de regadío, como naranjos o limoneros, y lo hacen crecer de tal forma que asemeja que ambas plantas sean solo una. Al crecer juntas ambas especies, hace que las plantas de marihuana pasen desapercibidas tanto a la vista de pie como a vista aérea. Mediante podas, se deja un hueco a cada árbol donde se alojará una planta. Luego, a medida que va creciendo, la van abrazando al árbol para que el ojo central no sobresalga. Así se consigue que las plantas no se aprecien, al tiempo de crear verdaderos árboles de cannabis capaces de producir buena suma de cogollos. El inconveniente de esta técnica la hallamos en las zonas sombrías de las plantas, donde la falta de luminosidad junto con la humedad relativa resultan ideales para el oído, como ya hemos dicho. Realizando los oportunos tratamientos tanto preventivos como combativos, se consigue reducir la presencia de este hongo a niveles tolerables. No podemos finalizar esta temporada sin hablar de los cultivos medicinales que tantos enfermos llevan a la práctica con el fin de paliar sus dolencias. Pudimos ser testigos de la floración de una variedad medicinal con la que están trabajando algunos bancos de semillas, como es el caso de GarSomatic. Carmen, que así se llama, es una variedad con un ratio THC-CBD de 1, 1 lo que se traduce en una mayor concentración de este segundo cannabinoide. En total presenta unas concentraciones de un 8% de THC frente a un 12% de CBD. El CBD es un cannabinoide que además de contrarrestar los efectos euforizantes y psíquicos del THC, presenta también una multitud de aplicaciones curativas. Es un potente analgésico antiinflamatorio y ansiolítico, con lo que su valor medicinal está claramente demostrado. Y es por ello por lo que algunos bancos como Grasomatic están desarrollando nuevas líneas de variedades medicinales. Y si todo ha marchado correctamente, este debe ser el aspecto general que presenten las zonas habilitadas para el secado por los miles de canavicultores que en breve verán llenar sus despensas. Y como siempre, darle las gracias a todos los que nos permitís visitar vuestros cultivos para poder mostrar vuestro trabajo.